Soy Merce Salas, eh, soy diseñadora web y creadora, y creadora web y también soy especializada en e-commerce. Yo conocí e-commerce antes de que estuviera Elementor, decía trabajaba con él. Entonces, en el momento que conozco Elementor, pues, eh, claro, pensé ¿y por qué no eh, poder utilizar Elementor con WooCommerce? E y WooCommerce parece que ha hecho realidad mis sueños. Porque, o sea, perdón. Y Elementor parece que ha hecho realidad mis sueños. perdón. ¿okay? <risa> porque realmente ahora eh, se puede personalizar todo lo que es la tienda online. ¿Vale? Entonces. Una vez a ha permitido, me ponen de gafas. Así soy yo. Entonces tenemos... WooCommerce más Elementor. Imaginad todo el potencial de WooCommerce más la facilidad que nos da Elementor en el diseño, que es la bomba, me parece a mí. No, Bomba. Y esto es lo que vamos a ver. O, o al menos yo es lo que quiero enseñaros, que esto es la bomba. Bien. Actualmente, Elementor tiene todos estos widgets ¿se ve ahí bien el ¿no? Sí para implementar y para, para implementar cositas de, de WooCommerce y también para crear algunas plantillas que luego lo veremos, ¿no? ¿Qué podemos personalizar con Elementor en WooCommerce? Pues podemos personalizar el archivo de productos el producto, que es el single product, esto van a ser plantillas. Estos dos van a ser plantillas que vamos a sustituir la plantilla que WooCommerce utiliza nativamente. Luego vamos a poder personalizar la página del carrito, finalizar compra, que es el checkout, y resumen del pedido, o también hay mucha gente que la llama la página gracias. Y también mi cuenta, que suele ser muy, sosera, muy sosa con WooCommerce, y los avisos de WooCommerce. ¿Vale? Uh, yo os pregunto que supongo que todos los que estáis aquí conocéis WooCommerce? ¿Habéis trabajado con ello? Vale. ¿No? <risa> bueno, pues, pues vas a ver el potencial. ¿vale? <risa> Habrá cositas que no las vas a poder entender del todo bien, pero vas a ver todo el potencial. además no, cuando lo he visto así por pero lo... tampoco muy bueno sí. Yeah. Sí, sí Claro, pues genial. Perdón. Así que vamos a empezar con el archivo de productos. Mm. Para el taller lo que he hecho es que me he descargado eh, un kit de la librería de Elementor que ya lleva WooCommerce, y es este que es sobre una tienda de cerámicas, que a mí me gusta. Es muy minimalista, pero me gusta. ¿Vale? Vamos a empezar por el archivo de productos, como he dicho, que corresponde normalmente a lo que es eh, la página tienda. Mm, mm, espera, estas cosas siempre pasan, ¿verdad? Sí. Va a estar en el Mira, voy a cerrar esto. Ya está. Así. O sea que no habéis visto cómo estaba. Vale. <risa> Vamos a ir a la home. Sí. Bueno, pues este. Eh, supongo que conocéis que Elementor ahora incorpora una librería de kits completos y, y que te los puedes importar a tu sitio web bueno, pues he importado este tema para que veáis cómo están, cómo se han hecho cómo se han personalizado las plantillas y todo lo que vamos a ver entonces, aquí decía que aquí en Shop que es la página tienda de, Element, o sea, de, de WooCommerce, pues vemos que eh, se ha sustituido la plantilla que viene nativa de WooCommerce por esta que se ha diseñado ya con unos estilos que son los estilos de, del sitio web. ¿Vale? Entonces, primero, vamos a ver, si yo me coloco aquí, vamos a ver que nos marca aquí la plantilla que es archivos de productos. Vale. y ahora vamos a ver cómo está hecha veremos más o menos cómo lo han distribuido y seguidamente os mostraré cómo crearla desde cero no Tengo un poquito a encargar bien nada más entrar estamos viendo que el Elementor ya sabe que estás entrando en una plantilla para archivo de productos y te deja aquí a mano izquierda los que posiblemente vayas a necesitar, los widgets que posiblemente vayas a necesitar, entonces tenemos el título del archivo, el archivo de productos y la descripción del archivo, que esto eh, se utiliza si en las categorías has creado una descripción. Pero vamos a ver cómo lo tienen ellos. Aquí vemos que no han utilizado el archivo de productos, el título de archivo de productos, sino que han puesto un producto manualmente, o sea, un título manualmente y ya está. Luego veremos cómo hacerlo. Seguimos y vemos una, una notificación. Este es un widget que. Que, que, la, con el que le decimos a, a WooCommerce dónde queremos que aparezca los avisos las notas, los avisos ¿no? entonces normalmente un elemento, o sea, WooCommerce lo que hace es que entre la cabecera y el título y el principio de la página lo suele colocar ahí pero ahora Elementor nos permite colocarlo donde queramos ¿vale? Y por eso, en esta plantilla que viene ya con el kit que, eh, que he metido en la web, pues lo han colocado aquí, ¿vale? Luego también, posteriormente, vamos a ver cómo modificar no solo la posición, sino también el estilo, ¿vale? Aquí tenemos el widget de, de productos y... Nos permite eh, colocar lo que son las columnas, las filas, si queremos paginación o no. Y luego la consulta, ¿vale? Últimos productos, ofertas, destacados. Y en el estilo se pueden tocar bastantes cositas. Como veis aquí. Todo este estilo se, se ha dado a través del widget. Obviamente, en nuestras web o en nuestra tienda online le daremos el que corresponda, ¿no? Al branding. Bien, pero, claro, ¿cómo si yo ahora comienzo con WooCommerce y quiero crear esta plantilla? ¿Cómo la creo? ¿Vale? ¿Cómo empiezo desde cero? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a... Uy. Vamos a meternos en el escritorio. Vamos a ir a la parte de plantillas y aquí hay varios sistemas, <risa> hay varios pasos a, a, o, o varias opciones, mejor dicho. Pero vamos a ir a ver el de maquetador de temas. el maquetador de temas Elementor nos enseña las posibilidades, o sea, dónde podemos crear eh, nuevas plantillas y las que ya tenemos creadas. Aquí estamos viendo la que ya está creada, pero si no tuviéramos ninguna o incluso se pueden crear varias para distintas categorías y todo. Pero bueno, eh, le añadir, eh, podríamos añadir desde aquí o bien si nos vamos a archivo de productos le damos a más y ahora nos va a crear una plantilla. Bueno, como estoy en local, pues no me muestra nada de, de la biblioteca, ni páginas, ni, ni mis plantillas. Pero esto es que cuando tú entras a crear por primera vez una plantilla, pues Elementor te muestra bloques que tú puedas utilizar o que te interesen. ¿no? Que te puedan interesar y páginas también para, para poder descargar. En este caso, no, no nos hace falta. Además solo vamos a ver, ¿no? cómo, es el, cómo son los pasos. Una vez que estamos ya aquí, pasado. Si te conectas a internet creo que sí que te salen. Estás desconectada. Estaba antes. Sí, estoy desconectada. Sí. Estaba antes, y se quedaban saliendo las cantillas. y demás. Ah. Sí, sí, sí, sí. Por eso no que sí. he dicho como estoy en local no aparecen, pero es que como no vamos a utilizarlas. Vale, no, eh, es pues, por trabajarme más rápido <risa> bueno eh, aquí nos pasa como que, como en, en la que hemos visto aquí, contenido aquí, que veis que nos muestra los widgets que vamos a poder utilizar o que no, seguramente vamos a poder utilizar, entonces yo voy a, a ir marcando la estructura pero luego ya, claro el diseño depende mucho de la imaginación de cada uno, ¿vale? O lo que nos marque el diseñador, obviamente. Bien, pues mira, vamos a poner, eh, arrastramos el título del archivo. Luego os diré un truquito sobre eso. El archivo de productos... y bueno la descripción del producto o sea del archivo es la descripción que, que tiene la categoría pero en este caso pues bueno no hay descripción en la categoría pero si no normalmente lo que se hace es ponerla abajo del todo porque así Google la lee pero no nos molesta eh, cuando eh, se carga la página vale Bien, mira, muchas veces me preguntan que, o me dicen, es que cuando colocas... Bueno, primero, antes de nada, un inciso. Aquí es que están saliendo los estilos que, está, que tiene la, el, la web porque se han importado y claro, son un poco exagerados, pero yo creo que podemos ver la estructura, ¿verdad? Bueno, pues como decía, muchas veces me dicen, pues es que eh, cuando colocamos el título de archivo... Pues nos sale la parte esta de archivos, que queda muy feo, que bla bla bla. Y es eh, bueno, y, y se puede quitar de una manera muy sencilla. Yo lo digo por si alguien no lo sabe. Y es que colocas aquí. Claro, esto no es intuitivo, nadie imagina que vas a hacer un clic y que se va a desplegar una ventanita. Pues solamente si quitamos este check, ya veréis cómo desaparece lo ¿no? de archivos y ya aparecerán, irán apareciendo los nombres de las categorías, ¿Vale? Y aquí, pues sí que ha cogido estilos ya marcados, no sé, ¿habéis estado en, en el anterior taller? <ríe> pues aquí, todo lo que ha explicado Mailen de que primero hay que crear todos los estilos, para que cuando eh, carguemos los elementos y los widgets eh, pillen los estilos, pues esto es lo que, se, lo que ha hecho también Elementor al importar el kit, eh, ha creado los estilos. Que los tenemos aquí, vamos a ver por si acaso. Tiene los colores globales, veis, y ahora está cargando las fuentes globales también las tiene predefinidas y los tamaños en las tipografías. Bueno, pues ahora ya solo sería cuestión de ir dándole estilo y ya tendríamos la página. Ahora bien, claro, una cosa muy importante es... Pero esta página, ¿dónde se va a ver? Porque esta es la página tienda, ¿pero dónde se va a ver? Pues le vamos a decir dónde queremos que, bueno, publicaríamos, le diremos dónde queremos que se vea, ¿vale? Entonces, vamos a añadir una condición y le vamos a decir que la, bueno, aquí me está advirtiendo que ya hay otra, que es la, la del kit, ¿vale? Eh, le añadiríamos la condición, yo como mínimo le añado la condición de todos los archivos de producto y otra que es para que se vea la página de la tienda y entonces guardar, cerrar y ya se nos vería, vale cerrar, ahora lo vamos a ver aquí si yo, esta ya es la buena si yo me voy a condiciones de visualización lo tengo así ¿Qué pasa? Que si añado otra y, y abro y vemos que también nos dice que, en qué categoría de producto. Porque una ventaja muy importante que nos da Elementor es que eh, podemos crear varias eh, plantillas y asignarle la visibilidad a diferentes categorías si nos hace falta que se diferencien, ¿no? entonces ahora vamos a ver que ya hemos visto que me he liado un es que quería ir marcando cada paso con un check no sé si se va a poder ver a ver si luego nos lo deja abierta. Entonces, vamos a ver todo eso y este ya lo hemos visto. ¿Vale? Así que el siguiente va a ser el producto, la plantilla del archivo de producto. No sé si tenéis alguna duda, eh, se entiende bien. Nada, lo vamos a hacer manualmente y derivados, porque esto, por lo que sea, se queda ahí. Entonces, hemos visto ya la de archivo de productos y ahora volvemos a la tienda de nuevo. Vamos a ver la ficha del producto. Y ya vemos que también está personalizada, no es, obviamente, eh, la plantilla que trae WooCommerce. Y si yo me pongo aquí, donde editar con el inventor, me muestra que es una single product, o sea, eh, que es una plantilla de producto único. ¿verdad? Así que vamos a entrar y el proceso va a ser más o menos el mismo. Vamos a ver cómo está diseñada, cómo se ha hecho y luego cómo crearla Bien, pues eh, nada, aquí vemos que han metido un título de producto Aquí están todos los eh, widgets que tú puedes necesitar en, un, en una plantilla de producto, ¿vale? Entonces, se han ido metiendo según estamos viendo. Luego lo, lo rellenaremos rápidamente. También aquí es, eh, se ha utilizado, eh, se, ha, se ha puesto lo que es, se ha añadido, perdón, el widget de eh, aviso de WooCommerce en una parte que normalmente... O sea, que no va a aparecer, no aparece por defecto y que se suele aparecer, como, siempre, como he dicho anteriormente, entre lo que es la cabecera y, y la página, ¿vale? Y el comienzo de la página. Pero ¿por qué? Se ha colocado aquí porque muchas veces añades al carrito y ya aquí mismo te avisa que ese producto se ha añadido al carrito o cualquier otro aviso que se necesite. Aquí el precio, el buche de precio, de añadir al carrito. Esto es un elemento de decoración, que es el separador. Y esto también es dinámico, que es eh, la descripción corta del producto. Luego aquí más abajo, pues bueno, mmm, lo de siempre, son los productos más o menos relacionados. Eso, producto relacionado pero que sea adornada ahí un poquito pues, con un título que en vez de eh, posiblemente te interesen, pues el que sea, ¿no? Así que volvemos a, Vamos a ¿Cómo crear eh, la plantilla del archivo del producto? Bueno, pues es más o menos lo mismo antes. Os voy a enseñar también otra manera que a mí me gusta también bastante, que voy a plantillas guardadas, le das a todos, te aparecen todas las pestañas y simplemente te colocas en la que quieres crear. y añadirlo. Entonces ya ha detectado que es esta y tú pones el título. Creamos la plantilla. Vamos a ver también aquí que es muy importante la visibilidad. Bueno, pues ahora vamos a recrear rápidamente cómo haríamos eh, lo que es la, la plantilla, ¿no? A ver, aquí es verdad que en la ficha del producto, la plantilla del producto, podemos diseñar eh, la plantilla con, como, como queramos realmente, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tenemos por qué utilizar las imágenes del producto, puede ser una, incluso una cabecera... Que con una imagen de fondo, que le digamos que esa imagen es la imagen destacada del producto. Podemos meter allí en, en esa sección pues, los demás elementos y podemos jugar muchísimo con, el, con los estilos. Pero aquí vamos a seguir una estructura más o menos parecida a, a la que viene ya con este kit. Pues para que veamos cómo se van incorporando los elementos. Bien, empezaríamos por crear una sección. Le vamos a dar dos columnas. Bien, bien. Que, bueno, arriba vamos a poner un poquito más. Voy a poner un título de producto. Eh, la que ya viene por, con este kit no han utilizado las imágenes de producto, no han utilizado este widget, han utilizado una imagen normal y corriente bueno, un widget de imagen y le han dicho que era pues, la imagen destacada ¿no? del producto pero para que veáis que también aparecen eh, las, las imágenes de la galería del producto pues yo he metido en uno de los productos he metido unas imágenes en la galería ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a representar, vamos a ajuste de vista previa aquí vamos a poder Decirle que nos haga un preview de un producto en general uh -huh. O sea, en particular <risa> Esperando la... Aplicar sensación. Y ahora ¿Veis? Ya han aparecido aquí abajo las imágenes que voy a poder voy a poder cambiar y también ampliar como una galería vamos la galería del producto continuamos aquí con el precio del producto por ejemplo el añadir al carrito esta sería una estructura más o menos normal habría que cambiar los estilos obviamente ¿Y ¿Qué más? Y una descripción corta. Descripción corta. Ahí. Y luego aquí crearíamos pues eh, otra sección con un título con el widget de vamos a buscarlo de aquí relacionados, productos relacionados. va, oh, no, qué lío! Bueno, no lío mío, sino de estilos. Pero bueno, para que veáis que simplemente... Esto sería una estructura lógica donde ya aparecerían los contenidos que tiene el producto, pero luego ya es vuestra imaginación. Bueno, yo siempre digo es vuestra imaginación porque yo hago también el diseño, pero cuando nos viene el diseño de parte del diseñador, pues es simplemente replicar el diseño. Pero claro, también le tenemos que decir que donde queremos visualizarlo, ¿Vale? Porque hasta ahora estamos creando la plantilla, pero todavía no la está localizando como, como plantilla de producto. Automáticamente sale eh, lo de productos. Y bueno, vuelvo a repetir que esto sí que es que me advierte que ya hay otro. Te advierte, porque claro, no puede haber dos que vayan a, a productos en general. Para eso, si se quiere hacer distintas plantillas de productos, porque hay productos que necesitamos darle una, un diseño diferente, por lo que sea, pues entonces sí que añadir, añadimos la opción de productos por autor o en categoría, vale también por etiquetas. Pues ya tenemos el, ya tenemos ahora la ficha del producto. Vamos a ir como un, un, un segundo. Lo voy a ver desde el papel porque ya veis los líos que se que se hacen, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el carrito vamos a personalizar el carrito el carrito no, no lo que vamos a hacer no es sustituir eh, el, la, ninguna plantilla ni no, nada no, no vamos a crear una plantilla sino que mm, sino que eh, con el widget de, del carrito vamos a poder darle estilo eh, o estilo eh, o sea que sea acorde con nuestra página vale entonces como ya he añadido un, eh, un elemento, un producto, pues voy a ir a ver, carrito, voy a entrar en la página y vamos a ver, bien, yo lo que hago es que cuando ya instaló eh, WooCommerce, cuando ya instalo WooCommerce, pues, eh, y WooCommerce eh, lo que hace es añadir la, las páginas ya de carrito, pues utilizo la propia página de carrito para añadir ya allí mismo lo que es el widget del carrito. Bien, ¿cómo añade, o sea, cómo crea las las páginas del carrito WooCommerce? Bueno, pues las crea simplemente con un shortcode, crea una página y un shortcode de, de carrito es el que, con el que, le, con el que nos muestra el carrito, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces cuando entramos, lo vamos a ver ahora, para explicarlo mejor. Yo voy a colocar aquí un editor de texto. A ver, ¿Por qué no me deja? A ver si no me, no me peta esto. Vamos a ver una previsualización. Veis, aquí está apareciendo, cómo aparece, o sea, cómo se vería el carrito eh, con la plantilla nativa, digamos, de WooCommerce. La, con la forma nativa de Google, el diseño de un comercio. Entonces, lo que hacemos es que, mm, se, o sea, cuando entramos en la página del carrito, quitamos el shortcode y añadimos la, el widget del carrito. Y de esta manera podemos comenzar a personalizarlo Puede ser una columna, pueden ser dos. Unos... Pero también puede ser una página diferente. A ver, yo lo que he hecho es que he utilizado, lo que hago yo es que utilizo la misma página que ya ha creado WooCommerce, commerce pues porque así ya no tengo que crear una página ni tengo que borrar esa. Pero también puede ser una página diferente y que tú le vas a indicar luego en Ajustes, que lo vamos a ver más tarde, que esa página es la que tú quieres que sea el carrito. Esa página nueva. Entonces, bueno, aquí se pueden... Se puede personalizar bastantes cositas que como... No sé si me deja. Ah, vale, que estaba, estaba pillando el otro, ya está, ya está. Vale, puede ser una columna, pueden ser dos, columna derecha fija. Esto quiere decir que, que si hay muchos productos, por ejemplo... Hay varios productos. Si el cliente o comprador va bajando con el scroll, pues esta columna se queda fija para que vea siempre el, lo que es el, pues eso, el precio ¿no? y el dinero que se está gastando. Y sí que es verdad que aquí vamos a ir personalizándolo, los estilos, a través de bloques. No se pueden modificar los bloques en ese, o sea, no puedes hacer un cambio de bloques, pues esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá, no. Tienes que seguir, por ejemplo, el resumen del pedido, pues ya te dice cuál es el resumen del pedido, puedes, a ver, puedes ir cambiando cositas, el cupón lo mismo, los totales, esto en contenido, vale, y luego ya nos pasaríamos a estilo, y íbamos dándole estilo a todos los bloques vale y esto bueno esto es así quiero decir que que como esto no hace falta darle ninguna visibilidad. Entonces ya tenemos el carrito. Vamos ahora a finalizar compra, que es el checkout. A ver si carga rapidito. Bueno, ah, lo que tenemos aquí vamos a ir a finalizar compra finalizar compra también es el, el sistema con el que vamos a poder le dar los estilos es el mismo que, que en el carrito okay. así que vamos a editar la página Y la manera que WooCommerce lo representa es lo mismo que en el carrito, a través de un shortcode. Que es WooCommerce, guión bajo, checkout y, y se cierra. Pues ahora vemos aquí que han colocado lo que es el título. Eh, podemos poner check out o podemos poner el título que nos dé la gana, ¿no? que queramos. Aquí está eh, el aviso de un y luego todos los elementos que tiene eh, finalizar compra. No permite el no modificar los campos de obligatorios y o haya de No, no, esto solamente son los estilos. Eh, muchas veces eh, algunos campos que, como por ejemplo este de de, ¿cuál era? de la compañía o nombre de la compañía o lo que sea, este que es opcional sí que se puede hacer desde, aquí, desde la personalización del tema, que ya desde GoCommerce por ejemplo, hay que implementarlo no, externamente claro, por eso favorables. exacto. es que esto solo nos está dejando tocar los estilos y se puede jugar bastante pero no sí, claro. Lo que es el contenido, aparte, si quieres que lo compruebe, hay un plático en su fijo para que valide. Si lo metes luego aparece ahí. Sí, exacto. Si sí, lo metes en el plático que están manipulando, luego ya aparece el contenido. Claro. Sí, quiero decir que sí... Es que simplemente... O sea, que se integre con las culturas, a veces las boremos. Bueno, o sea, sí. Proban, ¿no? cuando... para que la tenga Claro. Son muy y hasta A veces sí. Pero sí. Sí. sí. Pero bueno, que muchas veces si sí solamente es ese campo con un snippet que pongas es suficiente. Bien. Entonces, eh, esto, eh, como hemos visto que eh, el checkout, finalizar compra, es más o menos lo mismo que el carrito, que nos va a dejar cambiar estilos y todo, renombrar campos, eh, lo que es el título del campo, pero no nos va a dejar ya eh, mover los bloques, ¿vale? Vamos a tener que seguir los bloques. Entonces... Eh, Vamos ahora a por el resumen del pedido. El resumen del pedido es la página de gracias. Y muchas veces queremos añadir ahí un montón de cositas para que cuando el cliente haya comprado, pues además se vaya contento ¿no? viendo el resumen, aunque vea lo que ha pagado. Bien, pues esta página, como es dinámica, no está, no podemos eh, entrar a ella. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una página y le vamos a decir a WooCommerce que esa página que vamos a crear va a ser la que se vea cuando lleguemos al resumen de la compra. ¿Vale? Así que vamos al escritorio. Vamos las páginas. Ya no recuerdo si la había creado o no. Sí, aunque... que a Voy a ver. Sí, creo que sí. Sí, ya la había creado. Bueno. Vamos a enviar a la papelera. Y vamos a crear una nueva. publicamos y eh, aquí se puede hacer, de, de dos más. vamos, vamos a editar con elementos y con el widget de finalizar compra ya vamos a poder diseñarlo, vamos a poder, bueno, no, eh, jugar con el, con el diseño, mejor dicho. Pasa que en vez de finalizar compra podemos ocultar este título, añadir otro encabezado y ponemos gracias. Y eh, con, en el Witcher Podemos dejarlo en dos columnas, en una columna Esto sí que se puede tocar Normalmente es mucho mejor en dos columnas Ay, que he cogido otro, ¿no? <risa> vale, vale ¿Cómo no me lo decís? <risa> Salines, que voy como loca, no No, perdona eh. Se sí, llama... que está en inglés supongo Aquí, ya lo veo, jo. Ya me perdonaréis que el inglés fatal. Vale, bueno, aquí. Son cosas del directo. ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a poder personalizar eh, lo que son los títulos, el, el nombre de los campos. Pero lo dicho, no vamos a poder hacer, como, no vamos a poder hacer nada más como eh, pues, mover los bloques ni no. nada. Pero también lo bueno que tiene esto es que podemos añadir, es un ejemplo, imaginaos que llegamos ya a finalizar compra y nos dice todo esto, pero aquí abajo nosotros le vamos a poder poner un bloque, por ejemplo, de los productos, de los últimos productos o los que nos interesen en ese momento que el cliente vea pues no dejamos ni una sola página para poder vender nuestros productos, ¿vale? Porque esa página la miramos bien hasta abajo a ver si están todos los datos correctos y de pronto pues vemos esos productos y a lo mejor decidimos volver a entrar y comprar de nuevo o para el siguiente compra. Pero claro, ¿cómo le decimos que esta página... La queremos, o sea, va a ser la página de, de gracias, o sea, la página de resumen del pedido. Bueno, pues si vamos a ajustes del sitio, vamos a buscar, a ver si carga, WooCommerce, y aquí estamos viendo, que aquí le hemos dicho que es el carrito finalizado compra es el checkout, mi cuenta que ahora la veremos, es mi cuenta y le vamos a decir que, como le hemos llamado finalizar finalizar compra que la he dejado con minúsculas para diferenciarla va a ser en la página de, de gracias ¿Okay? y con esto ya lo tenemos daríamos a actualizar y esto bien nos vamos a quedar aquí porque ahora antes de mi cuenta vamos a ver los avisos de WooCommerce ya que estamos aquí y los avisos de WooCommerce para cambiar el estilo los vamos a cambiar desde aquí desde ajustes del sitio y son las aquí las tenemos las noticias por ejemplo que vamos a darles el estilo aquí vamos diciéndole a lo mejor no queremos cambiar los estilos de todas pero yo he puesto los tres vale pero si solo quisieras una o dos pues simplemente se coloca una y solo te aparecería un apartado Ahí se va a colocar por ejemplo vamos a cambiar los estilos los colores las tipografías al pasar y de esta manera vamos a poder personalizar por completo bueno, personalizar a nivel de estilos, como he repetido como he dicho antes todos estos mensajes, que tan feos eran siempre cuando estábamos en WooCommerce y de pronto aparecía el mensajito que bueno, podíamos cambiarlo eh, en, en colores a través del tema pero eh, aquí le podemos cambiar incluso también los iconos y, y los botoncitos y todo. ¿No? Esto es otra cosita más. Vale. Y ahora vamos a mi cuenta, en la página de mi cuenta la vamos a ver. Pues, a ver, desde escritorio, de Vamos a verlo. Esta está nativa de WooCommerce, así que la vamos a, vamos a editar la página y le vamos a decir que vamos a, a editar con Elementor. Pues aquí vamos a ver que este lo vamos a eliminar Vamos a poder, ya solamente, así ya está un poquito mejor, ¿no? Podemos eh, ver el menú en vertical, en horizontal. Y vamos a ir dándole estilos, ¿vale? Esto es ver el potencial que tiene. Esta no la eliminamos, que no nos hace falta. Y ya está. A ver. También es muy importante la página de mi cuenta porque el cliente normalmente recurre mucho a ella pues para ver los pedidos que ha hecho, eh, incluso cuando está esperando un envío pues tiene también el tracking ¿no? para, para ver cómo, por dónde va su pedido. Y también yo siempre aconsejo que aquí en mi cuenta también podemos eh, añadirle un bloque de, de productos que puedan interesarle o que incluso si vamos ya más allá que estén un poquito relacionados con sus compras y ya lo que se puede personalizar ya creo que hemos llegado un momentito lo vamos a ver sí porque hemos visto archivo de productos producto carrito finalizar compra resumen del pedido mi cuenta y los avisos WooCommerce y ahora eh, os quiero mostrar sí que voy a tener que abrir de nuevo la presentación ahí va ostras <ríe> ya está ya Me vale Vamos a echar un vistazo a las etiquetas dinámicas de WooCommerce porque en la versión de 3.7 se añadieron muchísimas y son muy importantes a mi entender porque ahora vamos a poder mostrar los productos fuera del entorno de WooCommerce. Por ejemplo, en un pop-up o en una página, una landing page que queramos publicitar un producto, pues vamos a poder crear eh, productos, eh, vamos a poder mostrar a nuestros clientes los productos de una manera mucho más eh, diferente a cómo se muestra en la ficha y que además, como son... Eh, a ver, ya lo dije. como son dinámicos cualquier cambio que hagamos en esos productos pues se seguirán viendo actuales ¿vale? vamos a verlo rapidito y seguidamente ya lo, lo muestro aquí vamos a echarle un vistazo a lo que me tiene enamorada que es el Look Builder que está en beta pero vamos a verlo ¿eh? vamos a ver todo su potencial utilizaremos la página ahora sí, vamos a utilizar la página home para las etiquetas dinámicas. Voy a cerrar esto para que cargue antes. Aquí voy a colocar eh, unos widgets normalitos que son como el, el del título no me ha metido dentro qué pasa aquí bueno. Ahí está con el Tarda un poquito en encargar. Bueno, pues aquí vamos a utilizar Luchet. Eh, oh. Que se ha liado esto, ¿no? Vale. Creo una sección y le vamos a, vamos a coger un encabezado una imagen Y aquí este encabezado vamos a darle un poquito a la sección. Vamos a darle un poquito de aire para que se vea. El título le vamos a bajar. Vamos a decir que esto es el título de un producto. Título de producto. ¿vale? Fijaos que estamos en, en la página home, no estamos en ningún entorno WooCommerce. Así que pinchamos en el título del producto y le vamos a decir qué producto es. Por ejemplo, Ceramic. y aquí va a aparecer. El título del producto. Y aquí a, a esta imagen también le vamos a decir que sea la imagen de producto, pinchamos y le decimos que es el mismo producto. Ya tenemos la imagen. Vamos a darle un tamaño Un poquito más pequeño Para que no se nos desmande Entonces, de tal manera que vamos a poder poner el precio eh, Y también un añadir al carrito, que es lo más importante Por ejemplo Un botón que lo vamos a enlazar con añadir al carrito y también le tenemos que decir a qué producto va, por supuesto compra vamos a darle a actualizar o mejor una previsualización Para que veáis que realmente funciona, aunque no estemos en la ficha del producto ni en un entorno de e-commerce. A ver si carga. Joder, a ver. Bueno, vamos a hacerlo así. Ahora. ¿Ves que cuando me se a los avisas? Ah, sí, sí. Vale, más o menos. Falta. falta, pues, Me he pasado de hora, ¿ok? Oh, no, tranquila, tranquila. Sal... Esa es la que ha desaparecido un portátil y es por saber si. Sí. Es que igual, que igual me lo he dejado por ahí. Pero que si, alguien, claro. si alguien ha encontrado algo portátil, es un Macu Pro, está localizado que decir, a la que se mueva y pasa al lado de un iPhone, va a salir la localización. ¿Vale? Entonces... el las drones? Entonces, ¿Eh, la es... sí. sí ¿no? Sepa, no, no, eh. no Vamos al contrario. ¿Pero ah, el... está aquí? ¿Está localizado aquí? Eh, tan pronto se conecta la wifi, salta. Y dice, ¿ahora que hace? ¿Vale? Entonces... ¿Pero lo has dejado aquí? Sí, lo he dejado un minuto. O sea, he entrado allí, entraba, lo dejado allí al fútbol... Me he ido al baño un minuto y medio y he vuelto y estaba la cochila abierta. Entonces, eh, entonces... Se puede haber caído. ¿vale? Pero si. Ahora lo vamos Vale. vale, vale. Bueno. <risa> <risa> Vaya, ya me he dejado la verdad un poquito para vale. allá, ¿no? Mm, nada, acabamos. Vamos a acabar muy prontito. <risa> a ver. Sí, lo malo es eso, que no, que no carga bien, no carga rápido. Mm. Ya aprovecho. Ya solo os quedará ver el Loop Builder. Mm. Bueno, aquí lo tenemos, lo he puesto así para que veáis que está en la Home, que está fuera de un entorno de WooCommerce, y si yo le doy a comprar, me va a abrir el carrito, o sea, me va a abrir, me va a abrir el producto. ¿Vale? El que yo me he dicho. Entonces esto está muy bien, pues para promocionar lo que he dicho, como he dicho antes, un producto que queramos promocionar especialmente o una landing page o un pop-up. Bueno, pues ahora volvemos a la home. Quito esto y vamos a ver, vamos a ver el loop. Aquí tenemos el nuevo widget, que todavía está en beta, que es una maravilla. Luego os diré cómo lo, lo, lo vais a poder mostrar. Hay que ir a experimentos y marcar como que lo queréis ver, ¿vale? Mira, yo aquí cuando lo lanzo me dice que no tengo ningún, ninguna plantilla, obviamente, y crear plantilla. Pero antes le voy a decir, ya que esto se puede utilizar también en entradas, le voy a especificar que lo quiero para los productos. ¿vale? ¿Qué hace el Loop Builder? Pues lo que hace es que en vez de utilizar el widget de, de productos que no podemos eh, tocar casi, o sea, no podemos tocar eh, donde aparece, por ejemplo, el título o donde aparece la imagen, pues eh, le vamos a decir, vamos a crear el diseño del ítem para que luego se vea en el look, ¿vale? pero como nosotros queramos. Entonces vamos a poder también añadir, si tenemos algún campo personalizado algún CPT en el producto, también lo vamos a poder representar aquí en este look. Ya no vamos a necesitar en un proyecto que es un poquito, que es más o menos normal, que no es súper complicado, que antes utilizábamos, por ejemplo, Engine, o Engine, con el listing, que bueno, no tiene este potencial, pero sí que es un avance, es un avance y yo desde luego hay en algunas eh, tiendas online que solamente lo tengo pues para, para hacer cuatro tontaditas que las puedo hacer ya con esto. Bien entonces le vamos a decir que cree la plantilla esto sí que a veces se puede atascar un poquito pero bueno, ya nos coloca la caja para poder lanzarle allí los los elementos por ejemplo, vamos a coger por seguir un orden el título del producto Mira, nos está pasando igual que nos pasó ayer, que no se ve. Y yo lo he hecho en mi casa, oh, no, no en mi casa, en el hotel. Lo he hecho esta mañana, incluso varias veces, y salía. Pero por lo que sea, ahora no, no, no sale. ¿La actualidad de la página? Pues igual, vamos a colocar la imagen destacada. Ahí. La imagen destacada. Mira, ahora la imagen destacada sí que aparece. Vamos a colocar, por ejemplo, el precio. Ya va apareciendo. El título no ha aparecido por lo que sea, pero bueno, ya estáis viendo. Está en beta, ¿eh? Estáis viendo que esto sí que... Vamos a darle el estilo. Vamos a bajarlo. y aquí por ejemplo nos pues podemos colocar un icono, un icono al que le vamos a decir que esto es añadir al carrito Rápido. Ahí, Más o menos para, que me quepa. para que esté en la misma línea, le vamos a decir que se integre, integrado, el ancho integrado, y desde aquí... Espacio intermedio al medio. Bueno. Qué lástima lo del título. Pero bueno, aquí le vamos a dar simplemente rápidamente un borde continuo. Así, para que quede un poquito así. Le decimos actualizar. Ah. Guardar. ¡Otra! Oh, no. Se me ha ido. ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que está en meta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé. No, o que lo he tocado, yo ahí. Se ha quedado ahí un poco para allá. A ver. A ver si recargo. Y ya os. Ma os... Dejo que os marchéis a merendar, ¿no? Mm -hmm. <risa> bueno, vamos a ver. Ah, venga, venga, por favor! <risa> dale, dale, que dirían los argentinos. Dale. ¡Ay, qué ha pasado aquí! ¿Qué ha pasado? Bueno. No, pero esto... Mira, es que lo tengo... Lo tengo grabado, ¿eh? Lo tengo grabado está ahí, está, mira lo ves está, solo que se ha ido de madre bueno, esto lo que, lo bueno de esto también del de loop builder este que nos, está, nos ha hecho Elementor es que tú puedes en la, en la misma página eh, puedes eh, editarlo aquí, por ejemplo, vas a poder a volver, nada no, no me sale o sea, no es que no me salga a mí, sino que no se puede entonces Vamos a ir... O sea, Realmente es como una tarjetita pequeña de un producto, como una para poderlo incluir en alguna maquetación. No, es... ¿El producto? ¿El producto? No, no, no, El no, no... Sea, el, el, el el, el, de productos el el el loop, no, sé. no, no, no, no, no, no. Es, pero, sí, o sea, sí. el de productos, no, de o sea, es como para los sí. Nosotros, de la base de datos una parte un intento sí entonces si luego una construcción, imagen con todo mira si por ejemplo vas a la página si vas a la página shop vas a la página shop tú estás viendo un, un catálogo de productos no solo que estos este catálogo está hecho con un widget que es un, un widget de productos que lo que puedes eh, que lo lanzas y ya te aparecen los productos tú puedes eh, pues darle algún estilo etcétera pero no tienes control a, a poder cambiar los bloques ni nada de esta manera lo que haces es que diseñas un único ítem y luego le dices que es el loop de, de bueno, productos y, de la y, la y la aparecerían todos los productos con ese diseño, solo tienes que diseñar uno y ya te aparecen todos igual. Y podrías cambiar el orden, podrías eh, añadir incluso eh, campos que tengas eh, campos CPTs en el producto que, no, que tú aquí no los puedes tocar en el de productos. Entonces, es un adelanto bastante importante. Bueno, y ahora simplemente ya me despido. ¿De la versión Pro? Sí, la versión Pro. Yo sí <coughs> tengo este es tan asimilada a la versión Pro que ya, ya me disculparéis es que es como que... Y ya nada, me despido. Hemos visto esto... Hemos visto esto que había hecho ahí una animación como ¡Bua! ¡Bravo! Esta soy yo. ¿Eh? Espero que os haya gustado eh, ya me... y no os haya dado mucho la paliza. Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿No? no, no, no. ¿O sí? Yo tengo una. Ah, venga. venga. venga. A ver, en el foro de soporte muchas veces salen consultas y es evidente que son de, claro. de la parte pro de WooCommerce, me perdió el precio, no me parece esto. Sí. Eh, si yo mantengo la página que me crea WooCommerce por defecto, sí. decirle a la persona, mira, vete a esta página, debería aparecerle todo, ¿no? aunque tenga instalado... Elementor, el producto, el que tenga esa sí. página, debería aparecer la, la nativa de WooCommerce. Sí, a no ser que… Que la haya modificado. Exacto. En todo caso, siempre puedo decirle, pon el show. Sí, de sí quiero decir, eh, si tú eh, tienes la web, añades lo que es el widget de, de WooCommerce, y luego, y tienes Elementor, pues tú vas a seguir, no haces nada, quiero decir, no, no creas la plantilla que va a sustituir, por ejemplo, a la, a la a tienda, pues se, se, se va a ver con, con lo que es, pues eso, lo nativo de WooCommerce, a no ser que, dependiendo del tema, coja estilos del tema, eh, por defecto. Sí, esa ¿Qué tema está usando tú? Eh, hello. hello que no lo he dicho. Hello. No es que yo creo que no... no ¿Queréis alguna duda? Bueno, ¿qué os ha parecido el potencial que tiene WooCommerce con Elementor? Interesante. Interesante, ¿no? Con el Builder ¿Eh? Digo que con el Builder va a estar... Ojo, va a estar muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada. Pues aquí acabo ya la presentación.